Ya que Arta está súper, pero que súper, súper, súper enfadado con Natalia Porque se cree que Natalia tiene novio cuando en verdad todo era un montaje para ponértelos a Arta He alquilado esta súper casa para que surja el amor ¿Cómo se te ocurre hacer esa maldita pregunta. Obviamente no quiero ver a Natalia ¿Por qué no quieres ver a Natalia? Pues Martina, no quiero ver a Natalia Pues porque ella tiene novio Y después dice que le gusta ¿Cómo me voy a fiar yo de una tía que tiene novio? Y encima dice que le gusta No puede ser eso También No, no, no No me gusta, no me gusta, no me gusta Y sí, no, la sabiosas, pintura, sí. no la quiero ver ¿Y en ¿y pintura No la quiero ver en pintura No, en fotos tampoco quiero verla en absolutamente ningún lugar Martina Uy, harta, se ve un poco picada Venga Ala ¡Venudo comienzo de día más raro! ¿Qué quiere ahora Martina? Sí, no sé, eh. hola Nati, Nati, Nati ¿Qué haces? No, no quiero hablar contigo ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque por tu culpa Arta me odia, que no me habla A ver, hija, no te pongas así conmigo, yo solo quería ayudar Mira, mmm, si ayudar es invertarte Que yo tengo un novio para poner, se supone que celoso a Arta Pero ¿cómo le pones? celoso a Arta si no le gusta? Pero... ¿En qué cabeza cabe? Pues está súper celoso Ya, pero no me quiere ni ver Bueno, te tengo que poner esto Porque tengo la solución Vale O sea, para que Arta no te odie Pero te ah. llevaré en coche Pero no puedes hablar Vale Importante Uy, no veo nada Entra. Bueno, deja el libro. No veo, ¿eh? Que se llevo para que el coche. Que no veo. Martina, no veo nada Ay, de verdad, Natalia. no veo. Siempre tan dramática, ¿eh? Martina, me da miedo que no veo. Va, que vamos al coche. Vale, vale. Venga. ¿Por dónde me llevas? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Me cago en Venga, tú entras, Natalia. Ah. Va, entra, al final, al final. Vale. ¿Al final? No, al final. Que no puedo, ahora. Sí puedes. Ay. Y como hables, te pego. Vale. Ahora vamos a parar. Tengo que vender los ojos. ¿Para qué me tienes que vender los ojos? ¿Por no. Qué te he comprado una cosa. Me has comprado una cosa. O sea, Martina, ¿eres consciente de que la última vez que me vendaste los ojos me pusiste a Natalia enfrente a la Pero que no Es Natalia, es regalo. Para, para, para, para, hombre, para. Que no, para, soy, va. no soy. tu maldito perro y, te, y quiero ver. Wow. No soy un maldito hombre ciego. Para, ya, ya vale. ¿Qué, ¿Qué es quieres? Es te he comprado cosa. Pero, ¿para qué me has comprado una cosa? Yo no quiero cosas. Yo, si quieres, Muy te grave. regalo el mundo, te regalo todo lo que tú quieras. Muy pero Muy yo bien, no bien. quiero regalos de ti, ¿sabes? Oh. Hola. ¡Toma! ¡Ah! ¡Mi maldita cabeza! ¡Vas a querer ver mi sorpresa! ¡No! Oh, ¡Para, para! ¡Vale, vale, vale! vale. Voy a ver tu sorpresa, pero del 1 al 10, ¿cuánto es esa sorpresa? Cuatro mil millones de mil 4 millones millones de millones de millones Estoy seguro de que es un mil, maldito mil, mil, caballo mil, No, es más grande Es más grande que un caballo ¡Ya sé lo que es! ¡Es un tobogán gigante para tirarme la vistira en verano! Más grande Más grande que un tobogán Bueno, no tengo ni idea de que es más grande que un tobogán A no ser que, que me quieras regalar una jirafa más grande que una, más que una jirafa De verdad no entiendo Y no es un ser vivo No es un ser vivo Vale, eh, pues no sé Martina ¿Cuánto te ha costado? Mucho dinero Bueno, lo saco de tu tarjeta, pero... ¡Ah! ¡Ah! O sea, ¿es un regalo? En plan, me lo estoy regalando yo automáticamente bueno, hacia mí, ¿no? Una factura de más de 2.000 euros, pero bueno ¿Cómo? ¿2.000 euros? O más, yo creo que más o menos unos 7.000 ¿Qué? ¡7.000 los... euros Martina! ¿Es, espera, espera, espera malo Manu ¿Gasos incluidos? 12.000 más mantener unos 15 No, 50.000, creo. ¿Qué? 50.000. ¿Te has gastado 50.000 euros de mi tarjeta? Bueno. ¿En serio? Ahora ya tienes otra cosa súper chula. Es grande, bueno, tampoco. ¡Noo! Ves, malditos. 50 veces, malditos. ¿tú malditos tarjeta? <risa> Venga, llévame el regalo. Ya que ha costado 50.000 euros. Pues mi vamos. Mano. No, de verdad, no entiendo. Ni que va a ser por 50.000 <risa> euros. What the No hables, eh ni respires, que respiras muy alto paso yo primero a ver, ni tú ni tú vale, sabéis quién es la otra persona así que os llevaré al lugar de vuestra vida que es que vais a flipar, Solo hay una regla no, podéis hablar persona número uno ya puede salir Mira, donde maldita mente si no ve absolutamente sí, nada. el número 2. Ya puedes salir. Ni se te ocurre hablar. Venga, un abracito. No a, eh, no sabéis que no os conocéis, creo. A ver, es una persona, bueno, ¿eres tú, no, Martina la que te estoy abrazando? Sí. Martina. Ja. Oye, Astrid, la... que yo estoy aquí. ¿Cómo? ¡Ah! O sea, Espe hola. Espera, espera, espera, ¡Ah, que estoy abrazado a otra persona! Yo soy esta, mira. Ah, Ay, vale, Martina, ya decía yo que habías crecido demasiado, guaya, maldito. O sea, ¿Quién está abrazando a otra persona? Vale, hola, eres una chica, eres 100% una chica. ¿Tú sabes quién soy yo? Sí, ella sabe quién soy yo, pero yo no sé quién es ella. Exacto. Martina, venga, pues quiero enseñar Martina, mi sorpresa. Escúchame, escúchame, como sea esa persona a la que estoy. No, no es, Como no la sea conoces, Natalia. Que no la de verdad que como sea Natalia. Martina, como sea Natalia, te lo prometo, te lo prometo que yo me voy a enfadar un montón contigo porque estoy enfadado con que ella. No no la quiero ver no ni en pintura Luz. No la quiero ver ni en pintura, Natalia, ¿vale? Tú me has entendido, ¿verdad, Martina? Sí, no claro. la quiero ver Ay, ni en pintura Ay, qué pesadilla, venga, ¿vale? vamos Bueno, os voy a girar Vale, a ver, nos tranquilo. para, hombre, para, para, para, para Tranquilo, vale, tranquilo, tranquilo tra... Vale, vale, vale, vale, a sí. ver Vale, primero voy a estar a la persona que hay aquí Vale Pues saca esto Y ahora vale. a la persona que hay aquí Vale no os giréis, cuando diga tres os giráis Vale, Martina, ¿qué estoy viendo? ¿Qué es eso? ¿Por qué hay una maldita otra casa? No nos vamos a colar ninguna casa, ¿no? No, no, es con el, los 50.000 que tenías ¿Qué? 50, ¿Has comprado una casa? ¿Cómo? No, no, no la he comprado porque comprarla valía 200.000 ¿Cómo? alquilado un día solamente por 50.000 50 50.000 euros, pero que te han timado, Martina ¿Qué? No Te han timado, maldita sea Madre mía, hermano hermoso ¿Y quién es la persona que está detrás mía? Tu ángel de la guarda <risa> Mi ángel de la guarda y yo no tengo ángel de la guarda Yo sí, soy sí, mi propio, sabe. mi ángel de la guarda, ¿sabes? Sí, sí, ¿Nos sí, podemos sabe. dar la maldita vuelta ya? 3, 2, 1, ya no, no, no, no, no, no. no, no. Que de verdad, Ay, no, no, que no, no quiero, que no. no, no. Arta Te estoy viendo, se eres, alegra. Eres consciente de que, de verdad, Martina, de verdad, que no quiero. O sea, no, que no quiero estar con que esa me persona. Da igual lo que tú quieras. Natalia, escúchame. Ah. Todo el corazón. Vete con tu novio con la persona que tú quieras. ¿Cómo te vuelvo a decir que no tengo novio? Que era una broma. Ya, ya, sí, era una, una broma. broma que me inventé yo para ponerte celoso. Martina, ven, ven, ven, ven, ven. Ay, ven, no, ven. No, okay, Mar escúchame, Natalia, que no nos sigas. Pero que yo no tengo ningún novio Vale, pues si te no te tienes, te tienes te... ningún novio, tío Quédate ahí, punto pelota estoy inventando tú Pero que no me estoy inventando absolutamente que nada, sí. Natalia Natalia, es escúchame, pues, que no Que sí, que, que, que yo no. Te, que no tengo ningún novio es que pero, no. pero escúchame, que me lo dijo tu amiga Julia Que te he pillado que Julia ni Julia, Que no, Natalia, que tengo que... novio Natalia, escúchame, Ayúdale, te he pillado Te he, he pillado no, y ya Oso. está Te he pillado No, no tengo novio Yo cambié mi número de WhatsApp mí, con una no. chica de Pinterest que, que aquí no quiero que te cuentes cuentos y tú Natalia, por favor, me, puede, me puedes dejar ¿Me que puedes no dejar me da la gana, que no, que dejar no dejar tengo tranquilo? novio. ¿Qué pensado? Que te está diciendo Martina que fue ella. Oye, Oye, por o... favor, podéis parar? parar de discutiros, ir a la casa. Que ha costado 50.000 euros. Pero y tú qué quieres Pero... que hagamos con esa casa? Unos días románticos para que os ¿Qué? Y Pero que quiere piscina climatizada. A ver, a ver. ¿Me puedes dejar vale, solamente tranquila con ella? Por favor. La vemos y me dices No, espérate, espérate, espérate, Martina. Porfa, si tú quieres, pasa, pero déjame hablar un segundo a solas con Natalia, ¿eh? Claro, tío, ¿eh? Vale, escúchame, Natalia. Te voy a ser totalmente uh -huh. sincero, sí, ¿vale? Mira, Eres una chica muy buena. Ya. Yeah. ¿Vale? Me has querido muy bien hasta el punto en que yo he descubierto que Entonces que las personas novio. Pues no, no tengo novio, madre mía Que no tengo novio Que no tengo novio Yo no que quiero no estar tengo contigo Tengo novio. Entonces por qué tu amiga Julia Pero que yo no he sido, que ha sido Martina ¿Qué Martina, ni que Martina Para qué Martina vas a decir que tiene novio si lo único que quiere Martina es juntarnos ¿Qué ha sido idea de Martina Sí, idea de Martina, habéis creado un novio ¿no? Creación. Claro, para ver si yo te gusto Que no quiero que no tengo novio, jolín, que ha sido tu hermana vale. tu hermana, vale. pues, se le ocurrió una muy buena idea Para ver si te ponías celoso mira, Nata, Al enterarte mira. de que yo mira, estaba Nata, con otro Yo ahora mismo estoy enfada contigo Pero mira Pero... Voy a entrar a esta casa, simplemente para no decir nada a Martina Y ya está, porque vale. nos ha dicho que después se va a ir vale. Que nos va a dejar a sola. Y no vas a querer casa arreglar cosas, bla, bla, bla. No, no Entonces, vas a querer arreglar nada, ¿no? Mira, yo simplemente os digo, Maximus Cuentos Que de verdad, absolutamente todo el mundo se suscriba ahora mismo al canal Porque tenemos que superar a Neymar Jr. ustedes, Porque Natalia, Natalia, Natalia Te voy a decir una cosa al final del vídeo Que la verdad es que creo que no te esperas para absolutamente nada Así que quedarnos hasta el final del vídeo, Maximus Cuentos Suscribiros al canal, que hay vlog absolutamente todos los días ¿A qué hora, Natalia? No se lo sabe y es así, es como le gustó Muy bien, Natalia, bravo A las 8.40. absolutamente todos los días Maximus 4, tenéis un pedazo de vlog super mega Ultra épico, con las personas que dicen Que aparentan que, sí sí yo te quiero harta Yo te quiero harta, pero después, no de se sabe ni a la quiero. hora Que subimos los malditos vlogs, así que Maximus 4 al canal, entretenimiento absolutamente Todos los días, super mega, ultra épico No fallamos absolutamente nunca, nunca Nunca, nunca de los jamás ¿Y cuántos likes Natalia en este pedazo de vídeo? 70.000 likes. 70 likes, la verdad es que Creo que ahora mismo te has vuelto todo Totalmente loca, vamos a no, no. no, no. 69.999 bueno, vale. likes Y te voy a pedir una cosa, <ríe> mantengaos una distancia de un metro No, En plan, chill Y por cierto, en la web de alta moda hay un 10% de descuento en absolutamente cualquier tipo de producto si compráis más de dos cosas Aprovechar la oferta y decírselo a vuestros padres, ¡correr! porque se acaba muy pronto ¿Sabes? En plan, mm. tú y yo chill, en plan, tú y yo chill Mira, te voy a dejar darme un abrazo Te duro, ¿eh? No te vas a encontrar otra vez Un abrazo, dale, tres, ¡Qué abrazo más bonito! Te esperabas que conseguir no, mi abrazo no. de vuelta es tan fácil como tú pensabas. Pues Natalia, no es así, que lo sepas. Soy un hombre de gran valor. Puesto no, un millón de euros al día. Sí. Al segundo. Págame. Págame. Sí, Soy una persona buena y tú me has mentido. Que no te. ¡Oh, madre mía, ¡Oh, Dios, no puedo. Voy a matar. No puedo ma contigo. Que no anda, anda, tengo novio y no te he mentido. Oh, madre Uf. Entonces. ¡Hola! ¡Hola, Martina! ¡Hola! Sí. Ya sabes, habéis dejado de pelear, vamos a entrar a Más o menos. menos Venga, vamos, sí, va, va. Okay, a ver, esto es un poco Ay, qué pesado esto, Vale, bueno, cállate va. un ratito Mira, ver, la sí. casa es muy, pero que muy chula Aquí tenéis la rampa del parking para cuando te saques el carnet eh, A ver, sí, para, para qué quiero sacarme el carnet, Martina Para llevarme al cole, que siempre tengo que ir en bus También para llevar a Natalia al baile yeah. Bueno, mirad qué vistas aquí Ay, no. Para que comáis Hola, qué guapa, ¿no, las vistas? Puedes ver aquí el atardecer juntos Y todo, después a la piscina juntos y tomar el sol juntos Pero por qué tenemos que hacer todas las cosas juntos Porque la digo yo y punto A ver Martina, cálmate que yo la verdad es que estoy un poco picado con Natalia, pero bueno ya. Venga Vale, vale Vamos a bajar aquí para que la veáis mejor el agua Venga, va, a venir sí que sí hola, en realidad está muy, pero que muy, muy, muy chulo uh -huh. Sobre todo Eh, mira Natalia, una cosa super, mega, ultra guay aquí abajo Y es que te vas a ir al agua No, no, no Te no. vas a ir al poquito uh -huh. agua no, Natalia no, no. Te vas a ir al uh -huh. ¿Te vas ¿Te vas ¿Te vas no, es broma, no. es broma, es broma. Simplemente te quiero no. hacer una pequeña vengancita Ay, por aquí sí, por las qué tonas, gracioso eres Una pequeña venganza para usted. Ya, estos están como muy juntitos. ¿no? Sí, Martina sí, queda sí, mucho sabe, porque sabe, paso sabe. de que, uh, que, que esté uh, aquí, aquí mirándome mal. No, no te esté mirando mal. Si es tu culpa Natalia, y tu problema. No, que si ya de una piscina. patada a la piscina. Es tu problema, es, es tu culpa. culpa. es tu. ¡Que esto es un problema, hostia? No, si es que me dices una cosa y después es otra cosa, Natalia. No ¡Posa! ¡Cállate de una vez! Seguimos. Tienes novio. Tienes novio. Sí que tienes novio. <risa> Que tienes dubio. No, sí, que no Venga, va, vamos a entrar a la casa Cuando entréis ya veis que hay muchas cosas muy chulas Además, solo he pedido una cama para que durmáis juntos ¿Cómo que sola? ¿Eh? has puesto una cama? Claro, una camita para que durmáis juntos ¿Tú crees que va a querer dormir conmigo si no me puede ni ver? Y, con el, y claro, por o sea, la, bromita. Con la noche he, he dicho que ponga la calefacción muy, muy alta para que tengáis que dormir A ver, eh, Martina, creo que se te está yendo un poquito, poquito la olla sí, Porque sí, yo con esta sí. chica, no ¿Es que tienes novio, Natalia? No, que no, no tiene tí, novio, gilipollas okay, Escucha a tu hermana, mira, escucha tu hermana Vete con tu Escucha a tu, hermana. tu, novio, escucha plan, a tu maldita tu hermana, novio, escúchala Vete con tu novio mira, díselo ya Que no tiene novio Bienvenidos a la Romantic House ¿Cómo que Romantic Martina? Bueno, vamos a pasar al salón Darme los brazos Vale, sí. vale, vale, vale. Calma, sí, calma y vamos a pasar al salón ¿Lo qué guapo! ¿No el salón? Hola, qué Oh, maldito salón, eh bueno, Está vale, pues eh que ¿Pero ¿Para quién me quieres sentar pero con ella otra explicando. vez? Pero que ya. Eh. Venga, mira Aquí está la cocina Para que, bueno Preparéis comida, pero no os comáis la comida ¿no? Me podéis comer a mí Soy totalmente Natalia, un hombre cómetelo. comestible ah, no, comer. no, no, no Yo para Natalia soy como la fruta <risa> prohibida, ¿vale? A mí no se me puede comer, ¿vale? Vale, pero, pero déjame que te explique vale vale explica vale. hombre Martín no has preparado nada para no, comer no bueno os he comprado aquí ah qué bien Ah, no, pero yo no sé cocinar No sé nada, yo sé cocinar ah, Pero como no me quieres ver Y según tú soy una mentirosa Pues no comerás pues no sé. A ver, es que cocinar esto ¿Y qué quieres cocinar? Uh, bueno, no sé si tienes otra cosa. Su boca, ah. que está más rica no, no, no, Martina, no, para de empujarme Contra ella, por favor Mira, verdad encima que te voy a oh, hacer mira, la cena mira, ahí deberás, esperado, ¿eh? Eh, Hacer un pastelito, ah, un pastelito Amoroso Un pastelito súper chulo ¿No? <coughs> ¿Tú sabes hacer pasteles? También Porque la verdad es que yo no tengo ni maldita idea todavía. Sí, ya me di cuenta que no sabes hacer muchas cosas A ver, no es que no sepa hacer muchas cosas Es que bueno. nunca he sido apasionado de la cocina Aquí, mira, tenemos incluso una cafetera ¿Tú bebes café? No ¿No bebes no café? Pues yo café. tampoco no. bebo café ¡Ah, loser! ¡Loser, loser, loser! ¡Roc, corre! ¿Qué? ¡Corre! ¡Corre! ¡Que no! ¡Que Vaya hostia me has metido Yo no te he metido absolutamente Qué no? Una hostia, para, para, para, para Para, para, no, para, ya. para, para, ya, ya Como te me pongas así es que mira, me estás enfadando mucho, eh Así, ah, sí, Natalia, te sí. estoy enfadando Sí, Vale, ¿quieres que me vaya? No ¿Tú sabes rascar cabezas? Sé partirlas Muy buena, muy buena Pero a mí me gusta que me rasque la cabeza Mira, estoy muy cansada ver, ya de que, que yo... me digas estas cosas, eh me la cabeza pero que no te voy a rascar la cabeza, ¿para qué quieres que te rasque la cabeza? Pues mira, Natalia, a mí no me gustan las chicas que no quieran rascarme la cabeza. Madre mía de mi vida. No me pongan la mano. No me pongan la mano ahí porque me ponen la mano en la rodilla y no quieren rascarme la cabeza. Yo no te rasco la pierna. No, no quiero que me rasques la pierna. Quiero que me rasques la cabeza. No sé, es que lo que se ve una hostia así. ¡Pah! Rascame la cabeza, Se llama caricias, se llama caricias. No rasca. Ah, y eso es romántico sí. Ese es romántico Tú rasca cabeza y ya está Si tú quieres tener algo conmigo, me tienes que rascar la cabeza ¿Cuál es el problema de que tú me rasques la cabeza? Ninguno, pero según tú, no te crees de que yo no tenga novio No, bueno, pero es que tengas novio, no tenga novio no, no, no o no tengas novio no significa O sea, acabas de decir que si Natalia te rasca la cabeza, salís juntos No, yo nunca he no. dicho eso en la vida Ha dicho, si quieres salir conmigo, me rasca la en cabeza En la vida, a ver, Entonces pero... Es harta, a ver, yo creo que, que de que de tu, yo creo que tu novio no se va a poner celoso si... ¡Que no, no, no eres! No. Bueno, sí, bueno pues el fantasma es de Que te novio. quede claro, Arda Vale, pues rasca a ver, la cabeza A ver, a ver Escúchame y eh, No, escúchame Rasca cabeza Si te has puesto celoso, cabeza. es por algo No me he puesto celoso Que no Simplemente me ha molestado Vale, pues si te ha molestado es por algo Tú simplemente rasca la cabeza Que no te he engañado Que no te he engañado, ¿cómo te lo digo? Vale, vale, pues ya está Si no me has engañado, sigamos viendo la casa Porque estoy seguro de que hay muchas otras cosas que descubrir Y si tú no me, no me has rascado la cabeza Yo no te voy a ayudar a levantar Madre mía que no le he rascado la cabeza No me ha rascado la cabeza, la habéis visto absolutamente todo el mundo máximo es no me ha rascado no, nada ha rascado la bien. cabeza Eres una mala rascadora de cabeza oficialmente Del 1 al 10 te doy un 0, Natalia Es que no rasco cabezas normalmente No, pues a mí puedes rascar la cabeza Mira oh, Una ducha Qué divertido, pero sí Solo una, hay una toalla una, una, to una toalla en la ducha, pero ¿por qué solamente para hay una toalla? Mí, ah, Compartir, eh, porque yo, eh, eh, da la casualidad eh, que mm, esta mañana me he duchado, ¿sabes? Ah, que te has duchado. Ah, que solamente nos has preparado una toalla. Sí. Eh, pues Natalia, yo lo siento mucho, pero esto es mi. Sí, hombre, ¿yo qué? Pues tendrás que no, bañarte en la para, piscina. Es para que compartáis. A ver, que yo compartiría las cosas contigo, Natalia, ya. pero es que hay solamente una toalla, ¿sabes? Bueno, Entonces, pues. pues un rato yo ¿sabes? y un rato tú. No. va aquí está el pasillo aquí tenéis una salita con mantitas y cosas ah, mira un perchero y aquí tenéis que poner vuestra ropa vale, yo me voy a quitar ya porque la verdad es que si sí, tú también puedes quitarte la chaqueta yo no me la voy a quitar porque estoy bien vale ah, sí. Sí. qué que te pasa Ay, que va muy guapa uh. Bastante, ¿Tienes algo nada. que decirle, Alta? No, no pasa nada, que ya le he dicho muchas veces que se, me gusta cómo se viste y... Pero luego no dice la verdad, no dice que le gusto A ver, que yo no digo absolutamente nada Mira, si quieres, eh, mira, te doy una manta para que duermas eh, aquí Mira, tú, tu cama es justamente Sí, esta. mira, aquí sabes no? dónde dormirás tu dignidad, pero que no tienes Ah Tú pasa primero y ahora os enseño el cuarto A ver. Aquí tenéis el cuarto, ¿vale? Solo hay una cama Mi cama No Uah. No cabes pues. eh, es, que, no, no, no, es que no estás cabiendo tú No, no es que, cabes es tú Es que soy tan no. largo, soy una persona no. Que, que no, no, bueno no. Que... no cabes tú Soy una persona que la verdad es que ocupa mucho espacio Por la noche me ah, ah. mucho oh, oh, Para, hombre, oh, No hay contacto físico No hay contacto de absolutamente nada Mira, yo si quieres Mira, tú duermes aquí y yo pues Mira, yo voy a dormir eh, voy a pillar esto y me voy a dormir en plan rayo. Mira, eh, así abrazado aquí, así en plan ¿Vale? me voy a dormir. ¿Tú No, a él? Pues, no. Eh, no me yo? Ver, no me parece mala idea Yo mira, Ah, creo que no me parece mala idea ¿Tú? Pues mira, yo si quieres, mira, esta se llama Eh, Tatiana Es una chica muy guapa Así que mira eh, Tatiana te presento a Natalia Creo que le gusta ¿Cómo que le gustas? No sé, ¡Hay que pegarle a esta no sé, chica! Calia, Hay que pegarle no a esta chica No me gusta que le gustes Ves, Tranquila Tatiana Tatiana tranquila Natalia es buena gente Pero solamente tiene un maldito novio Tatiana nos intenta matar Tatiana por favor Tatiana vive es el amor de mi maldita vida, Natalia lo está intentando matar. Por favor. Ya deja de fingir, de que Tatiana, no te gusta. tirar, no te vayas, por favor. Nos hemos quedado solos. Sí. Para, para. ¿Cuándo a decir una B que no tengo novio? ¿Cuándo lo vas a emitir? ¿Eh? Eh, eh, eh, no lo sé, pero yo estoy mm. con mm, Tatiana. Mira, Tatiana <risa> se va a dar una vuelta con pistas no, armadas. Tatiana no se va a dar Ay. ninguna maldita vuelta con ninguna no pistas armadas. No sé lo que está pasando, pero son cosas muy raras. Bueno, Natalia. tú duermes? Aquí yo me iré a dormir eh, al lavabo. Dónde, al, el, al, el lavabo? <risas> eh, y no voy a dejar que duermas en el lavabo. <risa> pero, pero que no pasa nada. Pero vamos tú, tú, tú, tú no te preocupes que yo no. Yo, eh, yo, sí. yo, yo no, yo, yo chill, ¿vale? Yo eh, sí, entro, me entro. Me Ay, entro. Ay, uy, uy, uy. Eh, Martina, eh, eh, y estas dos literas para quién son. ¿Qué os pasa? Ah, ¿veis en ah habéis encontrado la los de vuestros futuros hijos. ¿Cómo? ¿¡Oh! Aquí era Laya y Jonathan. Yo no existo Mira, eh, chicas, creo que se está yendo totalmente la olla sí, no lo vi, Oye, no oye, oye tendríais que ir a Ikea ¿No a comprar las decoraciones para Jonathan y Laya? No, ni Jonathan ni Laya, yo, eh, <risa> yo la verdad es sí, que Yo no quiero hijos Yo tampoco, Yo <risa> al <ni> menos <risa> Vamos a entrar a esta habitación bueno. Aquí para, para dos hijos más ¿Cómo, cómo, cómo, cómo, cómo? Ah, sí, había olvidado de mencionar a David y Estefanía. Vale, Martina, yo creo que hay bromas que no hacen nada, tío. Ah, es verdad, la boda, hay que planear la boda. ¿Qué boda? Mira, decoraciones. ¿Qué boda? roja. Perfecto, ahora mismo, un momentito, ¿eh? Sí, un poquito. Y tú, para ya de mirarme así. Me he olvidado de vuestro último hijo, Lorenzo, ahora mismo. No, no, Lorenzo, pero que no quiero hijos. No, no, no, no, no. Para, hombre, para, que vas a robar Discoteca, para que así os lo paséis bien esta noche. Discoteca. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué hacemos? Sí, ¿Qué hacemos? ¿Qué discoteca. Traigo zumo. Vale, pero yo sí. Pues tenemos un grave, pero grave, grave, grave, grave problema. Así que eh, vámonos para ahora, ¡Oh! que creo que tenemos que despedir. supongo esto es que sí que no Mira, Miguel, está porque está así cuando, cuando sea un poco más mayor Y que yo sea no, más mayor, le podrá no, hacer la bronca así no, Ay, Miguel, no. pórtate bien me estar, está. Ay, loca, Miguel loca, loca, loca. No, no pasa absolutamente nada Bueno, yo me voy de la casa y vosotros la la. adiós Bueno, pues nos quedamos eh, solos, Me llevo ¿no? la llave, ¿vale? Por lo así que no podéis salir Bueno, pues Maximusquad no. Vamos a despedir el vídeo justamente ah, por aquí te La verdad aquí la es que todo esto todo, todo, todo, todo, todo esto Es muy, pero que muy, muy, muy, muy raro Es muy extraño Tal tenemos que convivir no en tanto, esta casa No tanto, no tanto Durante varios días Así que nada, Maximusquad, ya sabéis Arte contra nadie máximo está en la primera línea de inscripción Absolutamente en todas las librerías Para que vosotros podáis ir a comprar Y vuestros padres os lo compren Para que que podáis leer de una maldita vez, harta, madre, a la segunda línea de la descripción y recorriendo porque las sudadoras la se van a agotar. Así que nada, yo he sido harta, ella ha sido Natalia, que tiene novio, que no tiene no. <ríe> novio. Así que nada, muchísimas bueno, gracias por ver este pedazo de vídeo. Dale un pedazo de like, suscríbete al canal, yo soy harta, y como siempre digo, vive al máximo.